Bienvenidos nuevamente. En esta segunda unidad, que se desarrollará en el lapso de estas dos semanas, abordaremos dos temas que se relacionan con conceptualizar y definir qué es la matriz de marco lógico. Y posteriormente analizaremos la diferencia entre la lógica horizontal y la lógica vertical de la misma. Empecemos. Antes de iniciar es oportuno distinguir el enfoque del marco lógico, que corresponde a una metodología para abordar la forma sistemática del ciclo de proyecto, con la matriz de marco lógico, que es la herramienta donde se resume toda la información relevante del proyecto. Esto es el proceso que empieza con el diagnóstico a través de la identificación de involucrados y el árbol de problemas, que continúa con las herramientas de identificación a través del árbol de objetivos y la definición de las opciones o alternativas. Por ello, la estructura de la matriz de marco lógico permite un encadenamiento lógico entre los medios empleados para alcanzar los fines. Está formada por cuatro columnas que presentan los elementos que resumen los componentes principales de cada proyecto. El marco lógico combina una lógica vertical y una lógica horizontal. Cuando hablamos de lógica vertical, nos referimos a las filas. Cuando hablamos de lógica horizontal, nos referimos a las columnas. Para diferenciar entre las dos lógicas, a continuación vamos a describir cada una de ellas. En primer lugar, cuando hablamos de la lógica vertical, esta se basa en relaciones causa-efecto entre los distintos niveles de objetivos de la matriz de marco lógico y postula lo siguiente. Si se realizan las actividades, se lograrán los objetivos. Si se cumplen los objetivos, se logran los propósitos. Y si se realizan el propósito, se contribuye al fin. Por otro lado, la lógica horizontal se basa en... En el principio de la correspondencia que vincula cada nivel de objetivo, es decir, el fin, el propósito, los componentes y las actividades. A la medición de logro, es decir, los indicadores y medios de verificación. Y los factores externos que pueden afectar su ejecución y posterior desempeño, es decir, los supuestos principales. Al construir la matriz de marco lógico con suficiente rigor, se podrá estar segura que no se realizaron actividades innecesarias y también que las actividades programadas serán lo suficientes para completar la ejecución del proyecto, y se puede proceder a su operación sostenible para lograr el objetivo específico, vale decir, su justificación social, que corresponde a la solución de problemas que lo originó o la oportunidad que se reveló. Ahora los invito a que ustedes profundicen a través de la lectura de los recursos que versan sobre estos temas. Estaré de nuevo con ustedes en una próxima oportunidad. Hasta pronto.